que me hace a mí un buen Demoman? Si yo fuera un mal Demoman, no estaría aquí discutiendo aquí. Hagámoslo, Ninguno de ustedes va a sobrevivir mi atentado XTXTXTXTXTXT. En la era escocesa utilizábamos los cristales de Forchan para hacer nuestras pipas de granadas, cloro, y cabu. Llevas una hora. ¿Qué te puedo decir, compa? Solo soy un negro. ¿Qué te puedo decir, compa? Solo soy un negro, escocés, y ciclope. Y estoy seguro que son mucho peores que yo. Así que. Supongo que veo que van por mí, con orgullo, con valor, y quién sabe qué mierda más, porque piensan que se puede meterse conmigo esos pendejos de dos ojos. Vengan y atrétenme a su vez. Los espero desde el otro lado de aquí. Los espero con mi mayor truco, para volverlos mi presa favorita. Y que, su vida, acabe con un muy sangriento, carnoso y explosivo final. Parece que sus partes íntimas se tendrán que reconstruir en la concha de tu hermano.